Sonríe el corazón y no trates de buscar razones para hacerlo, sonríe porque sí, para sonreír esa curva que en nuestro rostro aparece o en el rostro de la otra persona y que puede transformar lo que está pasando. No necesita intelecto, no tienes que estudiar, no tienes que ser de X nacionalidad, no, hace parte de tu naturaleza, de tu identidad, tú lo haces de una forma única, es una expresión de tu ser, brilla Dios, brilla tu ser cuando sonríes de corazón. Hemos pensado que cuando a alguien le está yendo bien o tiene buena suerte, decimos que la vida le está sonriendo. Pero siento que la vida siempre está sonriendo. Lo manifiesta en su belleza, en su alegría, en sus multiformes de alegrarnos los días. El punto es que a veces tú, yo, no le entendemos el chiste y cuando lo comprendemos entonces viene la carcajada, viene la alegría, no porque se haya acabado simplemente el dolor o las pruebas o los momentos difíciles sino porque al entender sabemos asumir la posición y le encontramos la gracia, las sonrisas son la forma como se expresa la gracia que tenemos de Dios. Haz de cuenta que cuando alguien está sonriendo y es sincero y lo hace desde el corazón, eso es una mirada de Dios, se está mirando a los ojos. Y más importantes y más poderosas son aquellas sonrisas que salen de las personas que están llenas de heridas, que tienen cicatrices. Cómo me llena a mí el corazón y lo hace florecer el encontrarme con esas personas que tienen historias difíciles, momentos pesados. ¿Y cuánto vale verlos sonreír? liberar su rostro, liberar su corazón y dejar que sus dientes se manifiesten, se muestren para decirle al mundo que no tienen nada que ocultar. Esas sonrisas son una mirada del Creador, son la gracia. Esas personas entienden el chiste, encuentran el humor. ¿Y sabes qué significa humor? Humor significa líquido del cuerpo, como nuestra sangre como el agua que es 70% o 80% dentro de nosotros. Ese es el humor. ¿Y cómo está tu humor? Entonces, cuando tenemos rabia o amargura, es que nuestra sangre está contaminada, envenenados nuestros líquidos. Y tener buen humor se convierte entonces en una sangre que está llena de alegría, que está llena de salud, que está llena de vitalidad. Elige la alegría. Sonríe, corazón. Ten buen humor. Baña tus células y tu cuerpo con esa energía y con esa vibración de entender el chiste de la vida. Toma esa decisión y con ella llegará el amor, toma esa decisión y con ella llegará la paz, toma esa decisión y con ella se libera tu corazón. Con esa elección llega tu salud, porque esa elección hace que tu corazón sea un sol que emerge, que surge, que amanece. Sonríe corazón, porque la alegría y la sonrisa es fuego para ti. Tu corazón necesita energía y a través de la energía palpita y te da la vida. No dejes que baje la batería. Sonríe para que siempre esté arriba. Gracias por escuchar y ver, corazón. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de los próximos pulsares que llegarán en los siguientes videos. Nos seguiremos sintiendo.